Una mujer denunció este jueves ante el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional que le fue sustraída una tablet que le entregó el gobierno a su hija para el próximo año escolar en la comunidad del cercado Distrito Municipal La Peña. Madeleine Mendoza manifestó que el ladrón sustrajo el dispositivo en su ausencia y acusó del robo a su cuñado a quien identificó como Delvis José Duarte Mendoza. Madeleine Ventura Mendoza. ¿Le pasa? ¡Yo de la casa porque tú sabes que no se pueden ir con eso en la calle? ¿Tú sabes? La dejo yo en la casa y cuando llego a las 4 de la tarde no la hallo. Y sé quién fue que se la llevó. Se llevó la, la tabla y la bocina me se llevó en la casa. ¿Cómo te la entrega, entregaron la tabla? ¿Eh? ¿Cuándo te la entregaron? Hace una semana me entregado en la entregaron. ¿Qué te manifestó la niña? Los gritos quería su tablet, yo no tengo lo que se va, va a aparecer porque tiene su código esto, tú o sabes que tiene su código. No te digo lo que le manifestó a esa persona cuando le la Ay, no te digo, quería... si yo estuviera grande le, le dieron a trompa. al tío mío porque es un abusador, porque él tiene que lavarme la tablet, sabiendo que es para la escuela eso, es. Eh. ya tú sabes. ¿Esa que... Sí, ajá. El, el hermano de... El hermano de, de ¿Qué quiere decir entonces de las cámaras? Bueno, que, que, que diga dónde está la tabla, la niña, porque la niña lo necesita. Y mi que la, la, la empeñó. Para NTN, Iliana Durán.